Hola, buenas noches a los amigos panelistas, eh, buenas noches al público en general también. He eh, sido invitado a participar de esta mesa de Cultura y Medios de Comunicación. Eh, el enfoque de esta pequeña intervención que voy a tener es el periodismo ciudadano y la cultura. Eh, bueno, antes de continuar, mi nombre es Juan Arellano. He eh, vivido muchos años en Iquitos, eh, ahora resido en Lima nuevamente Bueno, empecemos eh, El que están viendo es eh, mi blog personal, eh, se llama Globalizado eh, esto, eh, Esta palabra, blog, ya no es tan común como hace unos años lo era Pero tiene mucho que ver con el periodismo ciudadano el periodismo ciudadano surge desde los blogs Esto fue en el año noventa y tantos del siglo pasado Miren ustedes cuánto tiempo ha pasado En la mediados de los años noventa surgieron los blogs en internet eh, Mi primer blog yo lo hice en el año 2001 Como ustedes saben todo llega a, a un poquito después a, a esta parte del mundo pero bueno, ahora no tanto, eh, porque eh, Internet es una de, uno de estos factores que hace que ya las cosas no demoren tanto en llegar desde los, las grandes capitales de, del mundo, entre comillas, desarrollado. Y bueno, estábamos en lo del blog. Eh, este es mi blog personal, como les decía aquí posteo muchas cosas, por ejemplo estuve en Medellín y conocí a la gente de Cla Casa Tres Patios un centro cultural eh, hablé con el director lo entrevisté Creo que hay videos de una de las intervenciones culturales eh, de una de las exposiciones, perdón, surgidas en, como parte de los artistas que trabajan ahí este es un video de, institucional este es otro post sobre lo que se trata eh, de lo que se llama hackatones que son hackers eh, no piensen en delincuentes informáticos piensen en gente que desarrolla sistemas y que tratan de hacer aplicaciones sea para celular o desktop o una computadora que sirvan a la gente ¿no? por eso se le llama aplicaciones de interés social eh, y bueno, así sigue mi blog, ¿no? Hay muchos posts. La COP20 que se nos viene ya. Eh, esto fue una ley que dice que los empleadores pueden revisar los correos electrónicos dados por la empresa a los trabajadores. Es algo muy polémico que se, todavía está en discusión en el Congreso. Y bueno, etc. Eh... Aparte, como se imaginarán, tengo un trabajo también eh, Mi trabajo es en otro blog Este es un blog más grande, imagínense un blog que sea muchos blogs eh, Se llama Global Voices Es en realidad una ONG, una comunidad internacional de bloggers Que escribimos sobre muchas cosas desde muchas partes del mundo Acá pueden ver una nota sobre unas protestas en Hungría Porque les querían poner un impuesto a internet Esta es una nota sobre unos enfrentamientos entre India y Pakistán Y esta es sobre unas elecciones en Ucrania Donde hasta como pueden ver Darth Vader participó En fin Hay notas de todo tipo, culturales, eh, políticas entrevistas, derechos de LGBT, derechos en Internet, derechos de, de los periodistas, reportes ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo soy editor acá, entonces eh, estoy muy enterado, obviamente, de lo que hacemos. Eh, ¿Cómo se relaciona esto, los blogs? Eh, con la cultura Aparte de que obviamente hay blogs que tra tratan de cultura eh, El periodismo ciudadano, como les decía, surge a partir de los blogs Y aunque el término personalmente no me gusta mucho eh, Trata de definir eh, a, a aquellas personas que mediante su blog informan eh, Cosas que no solo les interesa a ellos, sino a um, mucho más público en general. Eh, les pongo un par de ejemplos eh, prácticos. Cuando hubo el terremoto de Pisco en Lima, muchos blogueros informamos, me cuento entre ellos, sobre lo que estaba pasando, las consecuencias del terremoto, las víctimas, eh, etcétera, no, Sobre todo porque en ese momento hubo un bloqueo de celulares y Llamadas telefónicas en general y prácticamente no había comunicación directa Solamente eh, por Twitter, que es otra red social eh, Podía tenerse información de lo que estaba pasando en otras zonas del país Entonces, eh, muchos eh, blogueros informamos sobre esto antes que los propios medios eh, Se hizo una interesante cobertura sobre lo que estaba pasando, ¿no? Otro ejemplo es, eh, ha sucedido en Iquitos, eh, cuando ha habido inundaciones, han sido tuiteros, blogueros, los que han estado, como se dice, al lado del cañón, eh, informando sobre lo que estaba pasando. Eh, Carlos, quien nos acompaña acá, sabe perfectamente sobre eso, Él, Mismo también ha tomado fotos y las ha posteado cuando ha habido eh, inundaciones por diversas causas, ¿no? Hubo uh, otras cosas que suceden en Quito en general. Entonces, eh, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que los blogs, eh, las redes sociales, eh, nos sirven para esto, para difundir cosas que nos están pasando eh, a esto... Se le llama, erróneamente o no, periodismo ciudadano. Y lo digo erróneamente porque no se trata de que nos apropiemos del título de periodista, ¿no? Yo, por ejemplo, soy desarrollador de sistemas, no tengo nada que ver con el periodismo, pero tengo un blog y, y, e informo lo que buenamente puedo cuando puedo. Eh, así pues eh, el, el, este periodismo ciudadano está muy ligado al activismo eh, que es una característica en sí de internet en general internet no es muy pasivo eh, en internet hacemos cosas cierto pero nos gusta que nos gusta convocar a otras personas para que también hagan nos acompañen en este hacer eh, esto es activismo eh, que muchas veces se traslada de lo virtual a lo real. O sea, eh, que no es un activismo que solo eh, se queda en dar un like a una foto, a una nota, o en comentar este, qué chévere está tu artículo, a, a algo que alguien posteó por ahí en Facebook, o en el blog, o etcétera. O en retuitear algo que otra persona posteó. Sino, que se trata de llamar a la acción a, a otras personas eh, sobre causas que nos interesan y que queremos que otras personas se interesen también para que la comunidad en general e incluso el gobierno, sea local, sea regional, sea el gobierno central, se interese y ponga una solución a los problemas que puedan estar pasando, ¿no? Entonces esta para mí es la principal relación que pueda haber entre periodismo ciudadano, internet y cultura, ¿no? El llamado a, a la acción, el activismo, cómo hacemos que pasen cosas, cómo hacemos que la gente se entere de mucho de lo que está sucediendo. Eh, nuevamente vamos a un par de ejemplos eh, prácticos no, no he querido tomar ejemplos de otras partes del mundo Porque creo que hay muy buenos ejemplos en nuestro país eh, Vayamos a este sitio Se llama Salvemos las Huacas es, Por si no lo tienen claro algunos Las Huacas son aquellos restos arqueológicos De culturas peruanas prehispánicas ...que en algunos casos se remontan a las 4.000, 5.000 años de antigüedad, ¿no? La ciudad de Lima eh, no es tan conocida como Cusco... Eh, ...que obviamente tiene la suerte de tener a Machu Picchu al lado... Sino, ...pero sin embargo, la ciudad de Lima tiene unas 300 huacas... ...reconocidas oficialmente como patrimonio cultural... ...en todo lo que es, es... la gran Lima, ¿no?... ...Lima Metropolitana... ...y hay muchas otras huacas más... ...en los alrededores... ...y en otros sitios de Lima... Hay pequeños restos de huacas que ya no están reconocidos... ...pero que harían un número inmenso... ...realmente de restos arqueológicos... ...de patrimonio cultural... ...en... ...en la ciudad capital... Eh, ...sin embargo mucha gente... Eh, ...no es consciente de esto y... La gente a veces que es consciente de esto no lo valora, no lo valora ¿por qué? porque muchas de estas huacas eh, no están en un óptimo estado de conservación, entonces eh, se han transformado con el devenir de los años en eh, guarida de fumones, de gente de mal vivir, en sitios polvorientos que... Eh, no añaden nada a, a, al barrio, a la vecindad sino por el contrario ¿no? Eh, son fuente de molestia para los vecinos entonces los vecinos obviamente preferirían no tener esa huaca ahí y tener un parque pero eh, lo cual es un despropósito porque es, esta huaca puede ser un centro de encuentro y puede eh, generar ingresos de repente para la propia eh, comunidad de ese sitio para el barrio eh, y transformarse en una fuente, de, de un motivo de orgullo personalmente eh, me parece por ejemplo que estas huacas nos, eh, así como otros sitios de, de nuestro patrimonio cultural sirven para que nos identifiquemos con esta con nuestro sitio, ¿no? con nuestra ciudad incluso con nuestro país ¿no? un, eh, una característica de estas huacas es que a lo largo de los siglos eh, no solamente se han, han, son productos de una sola cultura, sino de, sino de varios. Por ejemplo, eh, hay huacas en Lima que fueron hechas hace 3.000 años por la cultura isma Ojo, isma no es lo que significa en, en el, la lengua, en el castellano popular de Iquitos, es otra cosa en Lima. Y en, luego, cuando esta cultura... Eh, se transformó o fue vencida por otra, en, en este caso el, pa, la cultura Lima pasó a ocupar este, este sitio e hizo sus propias construcciones, luego llegaron los Incas y también este, volvieron a construir sobre ellas, entonces hay un aglomerado ahí de plataformas eh, históricas de construcciones que nos van revelando cómo nosotros mismos podemos relacionarnos a nuestra con toda nuestra historia en un solo punto de la ciudad hay huacas por ejemplo que ya no existen ¿por qué? porque encima de ellas los españoles construyeron iglesias y sin embargo hay, hay sitios donde sí se puede apreciar toda esta evolución todo lo que significa un pequeño espacio geográfico toda la historia que está concentrada en él pero bueno, vayamos al sitio, eh, que están mirando ahorita, sabemos las huacas, es eh, la iniciativa de un amigo, eh, Coque, que es profesor él, y en determinado momento le surgió esta idea de eh, hacer un trabajo para preservar las huacas. Eh, alrededor de él ahora hay una comunidad de personas que se dedica a esto, eh, como ven, el sitio eh, tiene eh, notas relacionadas de cómo se están conservando las actividades que se hacen en las huacas, también las denuncias sobre atentados que hay. Una característica de esta comunidad es que se organizan paseos de concienciación, ¿no? para que la gente que de alguna manera quiere saber más sobre estos restos arqueológicos de Lima... Eh, tenga uh, el acceso a un arqueólogo, a gente que conoce más y entonces entre todos aprendemos uh, yo personalmente he participado de muchos de estos paseos y siempre siempre estoy aprendiendo algo más sobre lo, la historia de, de Lima prehispánica en este caso ¿no? Salvemos Las Huacas no solamente es eh, un sitio web donde además se puede mapear por ahí de, debe estar la opción eh, o un blog es también una página web eh, perdón, una página de Facebook donde se publican el, el mismo tipo de notas un poco más eh, gráficamente más, eh, con mayor asiduidad eh, hay paseos ciclistas eh, acá una nota sobre una destrucción de una huaca en Lambayeque, etcétera anuncios de los paseos de acciones cívicas, de limpieza de, de, de las huacas, de reconocimiento a, a esta acción, etcétera pueden, pueden hacerse fan y visitarlos y estar al tanto de lo que pasa sobre el tema de las huacas, eh, no solo en Lima, sino en todo el país. Otro sitio similar, pero que va más referido a la, al patrimonio cultural eh, colonial, republicano, contemporáneo de Lima, es eh, Lima la única. Igualmente, eh, como pueden apreciar, hay notas sobre atentados eh, involuntarios o no a, al patrimonio cultural, eh, notas eh, de carácter histórico, anecdótico sobre distintos hechos de Lima. Eh, pueden apreciar, hay de todo fotos antiguas que es muy interesante observar eh, de la misma manera que la anterior iniciativa Lima la también está en Facebook eh, se pueden hacer fans eh, y hay la misma clase de notas quizás con una mayor cantidad de fotos y videos hay mucho mucho contenido para ver a quienes les interese el patrimonio eh, cultural de Lima y bueno, el tema es que esta es eh, una de las formas en que los ciudadanos eh, una comunidad eh, ya sea interesada en las huacas o ya sea interesada en la arquitectura, historia limeña eh, se organizan y se vuelven en cierta forma activistas culturales que generan eh, conciencia en otras personas sobre estos temas ¿no? en, eh, como les decía este es un aspecto muy importante de cómo podemos hacer algo por la cultura eh, ustedes me dirán, pero cultura no solamente es el patrimonio eh, físico ¿no? Puede ser cosas inmateriales, las tradiciones pueden ser eh, las, los idiomas eh, originales en la Amazonía hay muchos pueden ser eh, Patrimonio artístico, cultura, eh, perdón, literatura contemporánea, etcétera. Así como estos dos ejemplos, hay otros más relacionados que ya no eh, les expongo por la brevedad del tiempo, pero que se dedican a lo mismo. Hay blogs de gente que eh, se dedica a la literatura, hay blogs de gente que abre para eh, mostrar pinturas, no solo de ellos, sino de otras personas, Etcétera. Prácticamente cualquier rubro que a ustedes les interese de, de, del aspecto cultural, ya hay un blog o una comunidad que también está dedicándose a salvaguardar, preservar y difundir eh, este tipo de cosas. ¿no? Este, el tema es que ustedes puedan eh, sumarse a estos grupos o... Si, si, si piensan que en su ciudad no hay quienes se estén dedicando a eso pueden usar la, la, las redes sociales, los medios ciudadanos para eh, construir comunidad y generar conciencia, como les decía en, en temas culturales eh, sin ir muy lejos aquí el amigo Carlos es un excelente promotor cultural en la ciudad de Iquitos y bueno eh, para terminar eh, una red social que yo uso mucho eh, Me pueden seguir Es este arroba, eh, Twitter Donde yo soy arroba ciberjuan eh, Y bueno Yo por lo general sigo a personas Que tienen los mismos intereses que yo Que les gusta digamos este so Que son activistas eh, Yo sigo a mucha gente que Escribe o tiene revistas Sobre ciencia ficción Que es un, un, un género literario que me gusta mucho Y así eh, ob Obviamente hay gente que entra a Twitter Para seguir a la gente de combate O esto es guerra ¿sí? Lo cual no es criticable en sí mismo Pero bueno Si queremos aprender realmente Si queremos usar las redes sociales Para eh, Algo que vaya un poquito más allá eh, esco Escojamos Este a quienes seguimos de acuerdo a nuestros propios intereses. ¿no? De esa forma eh, Twitter se va a transformar en una experiencia eh, más interesante, más eh, educativa y quizás hasta productiva. Mm, bueno, creo que eso es todo. No quiero aburrirlos. Eh, gracias por su atención. Cualquier cosa eh, me encuentran acá sí. en Twitter. Cualquier comentario estaré conectado. Ok, hasta luego. Bye. Chao.